Vamos a hablar, déjame contarte por qué no todos somos multipotenciales. Quizás te exploté los globos, quizás creías que todos éramos multipotenciales porque tenemos todos múltiples talentos, pero no, vengo aquí para decirte, para aclararte que no todos somos multipotenciales y que ser multipotencial sí tiene muchas ventajas, pero también está asociado a muchas situaciones que afectan nuestra vida y sobre todo nuestra salud mental. Quédate en este video un ratico conmigo para explicarte un poco de qué va la multipotencialidad si no lo sabes y si tienes un concepto errado déjame ayudarte a aclararlo. Quizás me conoces como Olga Semoret o mujer cronopio y sabes que me la paso hablando de este tema de la multipotencialidad en diversas plataformas en Instagram, en Clubhouse, con mis amigos en un café y aquí en YouTube. Y es que soy multipotencial y el saberlo me cambió totalmente la vida. A lo largo de este todos estos años que he estado hablando e investigando sobre el tema he podido sacar un cuerpo de información bastante respetable y sobre todo he tenido trato con muchos multipotenciales desde que yo misma lo descubrí si vas a los videos de esta lista de reproducción que te dejo aquí, aquí, nunca sé dónde aparece vas a ver en los comentarios todas las personas que se identifican con este concepto por eso he querido venir hoy a decirte que no, que no todos somos multipotenciales, que no, que la multipotencialidad no se desarrolla, no, que la multipotencialidad no es lo mismo que ser curioso, que tener muchos talentos, no es nada de eso y de verdad yo quiero aclararlo porque me lo preguntan una y otra vez y veo mucha confusión en el tema. Vamos a comenzar por supuesto diciendo qué es la multipotencialidad. Ser multipotencial es un rasgo de tu carácter. Esto quiere decir que es como el ser introvertido. Esto creo que es el ejemplo que siempre utilizo porque la gente lo agarra muy, muy, muy rápido. Y es que ser multipotencial es un rasgo de tu personalidad no es un diagnóstico a diferencia de lo que puede ser la bipolaridad la depresión el autismo o cualquier neurodiversidad que todavía entre en una patología de neurodiversidad. Neurodiversidad quiere decir que nuestros cerebros funcionan de manera distinta. ¿Por qué? Porque así como somos un espectro en muchas cosas, también en cómo funciona nuestra mente somos un espectro y en ese punto en el que caemos determina cómo funcionan las cosas para nosotros. Una de esas variables, una de, de esos espacios del espectro, es la multipotencialidad. En el otro espectro de la multipotencialidad está el especialista, que es aquella persona, y te lo digo primero porque a veces es más fácil cacharlo si te digo primero lo que es un especialista. El especialista es aquella persona que se mete de lleno en un tema y de allí no sale. Eso no quiere decir que si tú eres un especialista en bioquímica no te pueda gustar tejer. Para nada pero no sientes el impulso horrible de crear un emprendimiento de tejido y hacer el mundo alrededor de tejido y dejarlo todo atrás porque ahora lo tuyo es el tejido, sino que la bioquímica te da para seguir avanzando, avanzando, avanzando, avanzando y así es como está creado el mundo desde la era industrial en donde nos empezamos a especializar en muchísimos campos. La multipotencialidad por otro lado es lo contrario, ¿por qué? porque vas a tener múltiples intereses y la gran diferencia es que vas a necesitar, es una necesidad, es, es algo que va más allá de la simple curiosidad de leer un artículo y, y quedarte quieto, tú tienes que experimentar, tú tienes que hacerlo y tienes muchas capacidades intelectuales, mucha inteligencia, eh, un grado alto de inteligencia para desarrollar estas capacidades, es decir, Puedes estudiar matemática, filosofía, letras, puedes estudiar biología, puedes estudiar lo que quieras en la misma vida. Es así como cuando tú ves ese familiar, esa persona, o eres tú mismo que en las reuniones familiares está Bueno, fulanito, ¿y ahora qué estás haciendo? Tú tragas grueso y dices mm. Bueno, ahora resulta que me dio por editar videos de YouTube. O oh, bueno, ahora resulta que me dio por aprender diseño gráfico. O oh, ahora me dio por no sé, hacer una mesa con resina y epoxi, no importa la cosa es que nosotros sentimos una curiosidad muy muy muy muy grande que nos lleva a veces a dejarlo todo y a que sea muy difícil decidir por qué camino irnos una de las etapas más complicadas para un multipotencial es decidir qué carrera escoger, qué tipo de trabajo tomar, porque lo cierto es que nos aburrimos tenemos que tener una constante de estímulos que puedan ir llamando nuestra atención y mantenernos motivados. Por eso, si te fijas bien, lo que te estoy diciendo es una persona que puede llegar a ser muy inestable. ¿Por qué? Porque a la parte financiera de cómo se mueve el mundo no le gusta que tú seas multipotencial. A, le gusta encasillarte, especializarte, ponerte en distintos escalafones para compensar, los tipos de trabajo que hagas. Entonces, como nosotros somos transversales, ¿sí? Como tenemos esa transversalidad, la gente de Recursos humanos, especialmente porque creo que eso está cambiando, no sabe en qué cajón meternos. Bueno, este es el ingeniero más, más ingeniero que hay. No, pero es que este ingeniero le gusta esto, le gusta esto, él es capaz de hacer lo otro. Entonces, somos difíciles de clasificar. Poco a poco, creo que las organizaciones se están abriendo mucho más a esto, pero créanme, es difícil vivir con la multipotencialidad. ¿Por qué? Porque tenemos recursos limitados, tenemos tiempo, dinero, energía y atención limitadas, y si tenemos tanto proyectos a la vez en qué se traduce eso en que la gente nos percibe como alguien inestable como alguien que no tiene foco como alguien que no tiene algo definido ¿Por qué? porque los seres humanos nos encanta clasificar y meter en casillas porque así funcionamos no es porque seamos buenos ni malos sino que así funciona nuestra cabecita ahora quiero ya que les dije lo que es ser un multipotencial a, grande, a grandes rasgos verdad si quieres saber en más detalle lo que es la multipotencialidad, te voy a dejar un artículo que ayudé a escribir en una revista electrónica. También te voy a dejar un par de videos que te van a aparecer en las tarjetitas por aquí en los que puedes ver la definición más ampliamente. Pero ahora quiero decirte que no es ser un multipotencial, no es ser un polímata. ¿Qué? Los polímatas son genios, son gente con un coeficiente intelectual y con unas habilidades intelectuales que salen de la media pero por jonrón, es decir, la botan del estadio, yo soy venezolana, lo siento, no sé cómo se diría eso en fútbol, aunque me gusta, pero bueno, jonrón, la bota del estadio, es decir, tienen coeficientes intelectuales de genios, considerados como genios, son personas que la rompen, sí, y la rompen en, o sea, rompen los récords en muy mucha amplitud de rango en las áreas de conocimiento yo siento que cada vez hay menos polímatas porque el conocimiento está tan especializado que es difícil tener como, como eso que tendría un Leonardo da Vinci que podría manejarse en el conocimiento de la época pero eso es otro debate lo cierto es que la gran, gran, gran, gran diferencia es que el polímata es un genio el multipotencial, aunque por lo general tiene un coeficiente eh, intelectual más elevado de la media o más, más alto que la media, no llega a los rasgos de genialidad. Hay otro concepto que está muy, muy, muy cerquita y es el de escáner, que es el definido por Barbara Sheer en su libro Refuse to Choose La diferencia con los escáneres, yo creo que aquí cae la mayoría de la gente que puede tener esta duda de si es multipotencial o no, es que su grado de curiosidad se satisface mucho más rápidamente que el de un multipotencial y eso les da una estabilidad en su qué hacer que es visiblemente y notoriamente mayor que la que tiene un multipotencial hay otros términos que siempre se parecen por allí está el déficit de atención e hiperactividad que es algo que tiene que ser diagnosticado, hay pruebas de diagnóstico para esto ¿sí? porque ¿qué pasa? hay mucho de ese desenfoque que se siente con este déficit lo, lo, lo borde aquí es que si tienes ese diagnóstico por lo general vas a acudir a, un, a una ayuda química que te ayude a balancear la química de tu cerebro, el multipotencial no necesita eso la mayoría de las veces, pero hay casos en que estas dos cosas se combinan, ¿sí? Lo que es el déficit de atención e hiperactividad y la multipotencialidad se pueden dar en el mismo caso. Por eso, muchas de las herramientas que ustedes van a ver en, en internet, si buscan canales, hay canales especializados de esto. Las herramientas que sirven para enfocarse para los que tienen este déficit de atención también nos sirven a los multipotenciales como herramientas para lograr los mismos efectos. Así que pilas, si son multipotenciales, esto también les va a servir. Y ahora, para terminar este video... Quiero decir los dos puntos súper polémicos que me hacen brincar cada vez que entro en una conversación sobre esto. Sí, todavía no supero esto de tener una conversación en la que tal. A veces el ego me gana y salgo y quiero saltarles encima, pero no puedo. El primero de esos puntos es que la multipotencialidad no, no no se desarrolla, no se puede entrenar para volverse multipotencial, no crecemos para convertirnos en multipotenciales, ser multipotencial no tiene que ver con tener varios talentos, todos los seres humanos tenemos varios talentos y tenemos varios intereses, lo que caracteriza al multipotencial es ese salto, por ciclo son algunos, algunos son en paralelo, se, se, se presenta diferente en todos, pero es ese salto que parece a todas vistas radical de una materia a otra, es como si no soportáramos seguir en el mismo sitio y tenemos que cambiar radicalmente a menos de que nos encontremos en un campo que nos siga retando constantemente y ahí entra el otro factor que es muy complejo de manejar que es el aburrimiento porque todos los trabajos o casi todos los trabajos como están diseñados se basan en la repetición de tareas cuando tú llegas a un nivel de experticia tal se espera de ti que repitas estas tareas sin que te cueste los mismos recursos y así es como te haces mejor en tu trabajo y luego bueno llega un punto en que naturalmente uno quiere crecer y lo tienen que pasar a otro lado en fin busca otro trabajo etcétera etcétera para nosotros es más grave que eso, nosotros sufrimos de este aburrimiento crónico, nos cuesta fijar la atención en las cosas porque nos aburren, a nosotros nos cuesta muchísimo encajar en lo que es el mundo laboral por lo que les decía antes, no tienen como catalogarnos, no tienen cómo ponernos a hacer tareas repetitivas, es decir, nosotros somos un gran Signo de interrogación para el mundo laboral y eso se paga con inestabilidad, eso se paga con que a menos que tengas una dote y seas, no sé, millonario, si estás en el campo laboral es difícil mantener los trabajos a menos que estés en áreas que constantemente te estén retando y que se esté cambiando por eso áreas como Product Management, Product Ownership y todo este tipo de cosas en donde las cosas van cambiando muy, muy, muy rápidamente suelen ser campos en los que el multipotencial brilla, ¿no? Obviamente, eh, aquí hago un inciso y voy a preparar otro video que te voy a poner en donde salga por aquí arriba de qué hacer para hacer tu currículum más friendly para los trabajos, más amigable para los trabajos, aún siendo multipotencial y cómo entender el lugar que tiene el currículum en tu vida como multipotencial. El segundo punto que me hace guindarme así el techo como un gato es que me digan que ¡qué cool es ser multipotencial! Es muy cool, es muy cool, no me toman a mal, es muy cool, pero, pero... Si ustedes se dan una pasadita, y se lo voy a poner aquí en la edición del video por ciertos comentarios que me han dejado, que son la mayoría, o las personas que realmente son multipotenciales a morir, ustedes se dan cuenta de que esto es casi un sufrimiento. Sería más fácil encajar. Siempre es más fácil encajar. ¿Es más divertido no encajar? Bueno, eso se puede someter a una discusión. Sin embargo es más complicado no encajar y el multipotencial no encaja, el multipotencial casi siempre llega a un punto de vida en el que se frustra de tanto no encajar en el medio laboral a menos de que hay, hay multipotenciales que se encuentran eh, en esta en este emprendimiento y pueden generar una estabilidad financiera que le permite jugar con otras cosas. Eh, yo también quiero hacer un video próximamente de cómo ayudar al multipotencial para que no sienta tanto ese peso de renunciar a todos los gustos que tiene, pero que se pueda enfocar oportunamente y convenientemente en sus proyectos porque nosotros también queremos lograr cosas el problema es que nuestras curvas de tanto de aprendizaje si sí son más rápidas pero también la curva de aburrimiento es más rápida entonces como ese aburrimiento viene tan rápido no tenemos el suficiente tiempo esa extensión, extensión de tiempo que nos va a permitir conseguir esos resultados que nos llenen y si, a, si todo esto lo vamos sumando Sí, a lo largo de nuestra vida, cuando llegamos a la, a la crisis, esta crisis de la mediana edad, que puede suceder desde los 30 hasta los 50, creo yo, más de 50, yo no sé. Pero es como cuando estás en esa mitad de tu vida y tú dices, ¿para qué vine a este planeta? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, multipotencial, querido, querida, no tienes propósito esa es la cosa ¡estás loca! no, no estoy loca es que tienes muchos propósitos tienes muchas formas de manifestar tu propósito y nos han vendido en todas las cajitas publicitarias que compramos que tenemos que tener una única vocación y aquí te voy a dejar esta charla de Emily Wabney, que es la que inicia todo este movimiento que precisamente se llama no todos tenemos una única vocación y hay que entender eso no se trata la vida de buscar tu propósito y tu pasión en esa cosa única, romantizada que se convirtió todo esto, no es que tú tienes que disfrutar los momentos, tienes que ir con el ciclo, tienes que ir con el cambio, vas a tener, vas a tener un hilo conductor, vas a tener, sí, sí vas a tener ese hilo conductor, y vas, va a haber una cosa que siempre se repite, y que siempre funciona así como una pega, como una especie de pegamento, de todas las cosas, y, y que te define de alguna manera, pero déjate de tonterías, de estar buscando propósitos, y, y, y, y cosas, pasiones únicas, como en las telenovelas, porque eso a ti no te va a pasar, pero eso no quiere decir que las cosas sean terribles y que nosotros vivamos infelices porque no tenemos esa pasión, no, todo lo contrario, nosotros podemos experimentar muchas pasiones en diversos ciclos, en diversas cosas, entonces aprovecha eso y deja de amargarte por lo otro. Llegado a este punto, <risa> llegado a este punto, ya, ya me voy a recostar aquí en mi silla, así como para parecer interesante en otra posición. Llegado a este punto, entonces tenemos otra pregunta: ¿Cómo diantres sé si soy multipotencial? Aquí te tengo una mala noticia, que te la he dado en todos los videos, creo yo, y es que no hay un diagnóstico. Hay test, pero son de divertimento, nadie tiene una respuesta oficial eh, validada por un psicólogo, es la verdad. Yo te voy a dejar mi test como este puedes encontrar otros más, sin embargo esto es algo más lúdico, yo te invito a que como hace Borja Vilaseca con su tú empieces a conocerte, empieces a ver estos rasgos, si sospecha que hay otras cosas como el déficit de atención e hiperactividad, busca ayuda profesional para que lo diagnostiquen por si necesitas ayuda química y la quieres recibir, etcétera, etcétera, pero la multipotencialidad no se diagnostica no es un diagnóstico la manera de saber si eres multipotencial es reconocer es reconocer ese dolor de un multipotencial al no encajar eso es primordial reconocer ese aburrimiento reconocer esa inestabilidad reconocer ese no encontrarte reflejado que es lo mismo que no encajar no encontrarte reflejado en cómo está diseñado el mundo que es para especialistas lo importante de saber si eres multipotencial o no, no es ponerte otra etiqueta, es buscar herramientas, sobre todo la productividad, con un coach de productividad como esta que tienes aquí, para que puedas lograr lo que quieres lograr, terminar tus proyectos y no sentir que siempre vas a la deriva porque ese es el justo meollo del asunto del de multipotencial. Aquí. Gracias por llegar al final de este video yo soy Olga Semoret, mujer cronopio y soy coach de productividad y ahora me defino como una coach de productividad que soy friendly, bueno que soy amigable para los multipotenciales Multipotentialite friendly Sería eh, la cosa en inglés Y esto quiere decir que yo he pasado por esto Si tú te reconoces en estos videos Y necesitas ayuda con tus proyectos Necesitas alguien que te entienda Y eso me lo han dicho todos mis clientes Es muy diferente hablar con una persona Que te entienda Porque ha pasado lo mismo que has pasado tú A alguien que te venga a decir las mismas cosas Que funcionan, sí, quizás funcionan Pero para nosotros no es enteramente lo mismo Así que si necesitas ayuda en tus proyectos, escríbeme, estoy a tu disposición, visita mi página web, ahí están todos mis servicios, la manera de contactarme y sobre todo te ofrezco una media hora gratis para hablar de tus proyectos y darte tips rápidos y ver si continuamos un camino juntos de trabajo. Gracias por llegar aquí, recuerda que si te gusta este contenido, suscríbete al canal.